Calles y caminos vecinales del sector Hernández del municipio de Pimentel lucen deterioradas y otras hasta abandonadas, por lo que residentes en la zona solicitan a las autoridades el acondicionamiento de las mismas. Además reclaman la falta del sistema de agua potable. Eh, no hagan el favor si pueden poner el, el agua potable, que no tenemos agua. Y la calle, que no tienen un poco de caliche, no pasen un greda al sector entero aquí de abajo, en el barrio Lopelá. Yo, nosotros tenemos alrededor de cuatro años que vivimos aquí y esa calle ha estado siempre en esas condiciones malas. Y nosotros queremos a ver si hay síndicos el ayuntamiento lo nos puede meter la mano para resolver ese problemita. Y el agua que no hay. ¿Cómo se puede en esta calle cuando llueve? Oh, que nada, nadie puede pasar. Ni motores, nada. ¿Y qué llamado le hacen las autoridades? Que nos resuelvan. Que resuelvan. Que nada más no vengan con la política, que vengan ahora. Sí, tu nombre. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.